Hola chicos, espero que les estén pasando muy pero muy bien, ya saben yo soy Emanuel González y el día de hoy quise hacer la segunda parte de respondiendo a mis haters de Omega Pro respondiendo a Omega Lovers porque últimamente he visto que están desatados, están pero poniendo mensajes de odio contra mi persona, eh, y créanme en lo absoluto, esto no me afecta. Más bien me da contenido para seguir haciendo videos en mi canal. Entonces, si ustedes quieren seguirme dando contenido, pueden seguirlo haciendo sin ningún motivo. Y créanme que este tipo de mensajes a mí no me afecta en absoluto. Yo no soy de las personas que tienen que quitar los comentarios de, de su canal. <coughs> Javier Madrigal, <coughs> perdón. Y eh, entonces este tipo de comentarios a mí no me afectan nada Pero vamos a leerlos porque sí me he hecho unas buenas risas Ahora sí viene lo chido Y si ocupas ese tiempo libre en ir al gym Digo, porque tu apariencia física expresa que tanto te quieres y cuidas No más con ver que tienes más videojuegos que libros No estoy gordo, tengo mucho pelo, por eso me veo pachoncito. Perdón, <risa> perdón, o sea que tengo más videojuegos que libros, eso no, no, no, no es cierto, de hecho vamos, déjenme hacer un pequeño corte y ya vuelvo, videojuegos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, juegazo por cierto, 7, 8, 9, 10, 11, vamos con libros, 1, Vendes o vendes excelentísimo libro se lo recomiendo 100%. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20. 20 ¿Qué? 21 y 2 y 3. 24 25 novela gráfica de el retrato de dorian gray este lo tengo en libro digital y lo tengo en, en novela gráfica que es excelentísima se la recomiendo también que 26 26 ahora? bueno 27 28 29 30 31 Y por ahí tengo más Y si contamos los libros que tengo en mi ebook En mi e-reader Tengo alrededor de 300 libros Entonces son 326 libros Entonces tu argumento de que tengo más videojuegos que libros En realidad no es cierto ahora por cierto eh, seguro simplemente vio estos videojuegos de aquí de nintendo porque esos que enseñé no estaban visibles a la cámara entonces puras eh, suposiciones y, y eso que ni siquiera mostré mis juegos digitales porque vamos a ver los videojuegos es un, es un hobby caro yo no sé si ustedes ustedes sabían pero los videojuegos cada videojuego aquí en latinoamérica Anda en alrededor de... Depende del país. 60 dólares, 80 dólares. Esto no los conté. Los juegos digitales no los conté. El precio de los libros no los conté. Entonces sí. Es bastante, bastante caro los hobby que tengo. Que son leer y eh, videojuegos. Pero ¿cuál era el comentario? Va, vamos a volverlo a leer. Porque la verdad sí, sí hay, hay carnita por aquí. Y si... Oh, y si ocupas ese tiempo libre en ir al gym, digo, porque tu apariencia física expresa qué tanto te quieres y te cuidas. Ah, ok. Y si le dices eso a Warren Buffett, uno de los mayores inversionistas de todos los tiempos, porque yo lo veo él bastante gordito. <ríe> eh te cuidas no más con ver que tiene más videojuegos que libros en tu habitación da mucho para durar, dudar de la veracidad de tus videos. Omega no te dará rentabilidad de dinero pero al menos te da un motivo para levantarte a crear contenido a repetir lo mismo de lo mismo de lo mismo Ni, es que vamos a ver si Omega Pro no fuera una compañía fraudulenta yo no tendría contenido que hacer de Omega Pro no me darían pie a ayudar a hacer contenido. Porque y si, si lo hacen es por algo. Porque todos los días hay información relevante sobre la estafa que es Omega Pro. Vamos con el siguiente comentario. Por este señor como no ha podido ingresar a Omega Pro para inversión. Está como dolido. Y por eso hace este tipo de pasquines. Si fuera un traders Trader, o sea, ni siquiera sabe escribir traders o un profesional en el... No. Eh, no me parece, no me parece que este chico sea muy listo. Ni, ni siquiera supiste escribir la palabra trader, entonces pasemos al siguiente. No tienen ni para pagar una oficina. Hablas desde tu cuarto, se ve que no inviertes en nada y hablas de inversiones. Comparte un video donde inviertas cuánto ganas mensual por invertir o solo ganas del apoyo a tu canal si quieres apoyar el canal y comprar mercancía oficial puedes hacerlo mediante nuestra tienda de red bubble eso es lo que dices ok este tipo está hablando de que número uno grabo en mi habitación lo cual según su lógica eso pierde toda veracidad para ellos creer y ser apantallados necesitan a una persona de trajecito y que grabe en, en, en Dubai o que grabe en un hotel lujosísimo para ellos creer las patrañas que les están diciendo. Patraña. Y número dos menciona sobre eh, la mercancía que yo vendo en mi canal y que yo debería demostrar en lo que invierto. Número uno vamos a ver. Esto es algo que yo siempre he, he dicho. ¿Ustedes creen que los que crearon Omega Pro necesitan su dinero, necesitan convencerle a usted de que es sus 100 dolaritos para usted ingresar? No. Si ellos realmente tuvieran un sistema de inversión fidedigno, confiable y seguro, no lo compartirían con el mundo. Ustedes creen que lo comparten con ustedes porque ellos son muy buenos, porque ellos son altruistas, porque ellos son personas súper intachables. No, simplemente porque es un Ponzi y ellos necesitan robarle su dinero. Y sí, no es que están pagando, es que a mí me están eh, depositando todos los meses. Claro que le están pagando, claro, porque así funciona un Ponzi. Estudien muy bien lo que es un Ponzi. Señor Omega Pro. Tú ya me conquistaste con esos ojos. Tómame. Tómame todo. Oiga, señor, ¿qué está haciendo? Me estoy entregando. No, señor, no se quite el patador, espere. Un Ponzi le da ganancias residuales a los inversionistas más viejos con base al ingreso que están teniendo los inversionistas eh, más nuevos. Ahora... Quiere que les muestre cuánto estoy ganando yo de Red Bubble. Vamos a verlo. En Red Bubble, muchachos, <coughs> tengo del, de este mes que estamos. Hoy estamos 29 de mayo. Estoy esperando que termine el mes para que me depositen lo, lo de las ventas correspondientes a este mes. Que son 223,99 dólares. Sumémosle las ganancias de YouTube. ¿Cuántas son las ganancias de YouTube? Son 225 dólares. El mes pasado tuvimos unas ganancias de 195 dólares. Aquí él me repite el monto de los 225 dólares. Porque el mes de mayo no ha terminado. Entonces, eh, eh, perdón, estamos mal. El mes de junio no ha terminado entonces él me arrastra el monto de 225 eh, el mes de abril fue de 195 dólares entonces si sumamos estas ganancias estamos rondando los 500 dólares sumémosle a eso las inversiones que yo tengo en mi país si ustedes quieren hacer inversiones reales inversiones fiables Váyanse a cualquier ente financiero de su país y averigüen. Obviamente las tasas de ganancia no van a ser tan altas como en Omega Pro, como en Cifra, como en cualquiera de estos Ponzi, Estafas, Pirámides, llámele como quiera. Sino que las ganancias pueden ser de alrededor de, del 1 al 2 al 3% mensual. Pero son ganancias seguras, son inversiones a largo plazo donde ustedes pueden realmente tener un capital a largo plazo que les vaya a servir. Entonces averigüen en cada país donde ustedes son cuánto es lo que realmente ustedes pueden llegar a ganar. Por cierto, ya que mencionaron el tema, voy a dejar el link de mi tienda de Redbubble en la descripción por si ustedes quieren seguir colaborando y seguir eh, apoyando este canal. Eh, aquí pueden ver que tengo subidos varios diseños. Yo soy diseñador gráfico de profesión y tenemos todos estos diseños hechos por mí personalmente. Ilustraciones muy bonitas y pueden escoger ustedes desde camisetas, camisas de tirantes leggings minifaldas, sudaderas vestidos y esto en la categoría solamente de ropa porque también hay categorías por ejemplo aquí podemos ver todas las categorías hay stickers hay sábanas esta sábana las he hecho yo debería poner una sábana de esta sobre esta cama para que no dejen de estar criticando en fin <ríe> eh, ilustraciones aquí tengo estas ilustraciones que yo he hecho ustedes pueden comprar y ponerlas sobre eh, un enmarcado tengo relojes estos, estos diseños los he hecho todos yo desde cero aquí tengo inclusive tengo videos donde he hecho todas estas ilustraciones fundas para celular stickers camisas todo esto este patrón a mí me encanta mucho un patrón, un patrón de rombos morados entonces si ustedes quisieran esta camisa simplemente eh, le dan a la parte que dice añadir carrito la compran y eh, con eso ya están apoyando el canal si ustedes quieren un diseño original que emanuel necesita un diseño de x personaje que diga esto que diga aquello un diseño súper loco lo que se les pueda ocurrir eh, yo les puedo hacer el diseño para que ustedes lo compren en mi tienda de Red Bull. Ya sea una camisa, ya sea que necesiten un póster, ya sea que necesiten lo que sea. Lo compran, les llega alrededor de un, un mes después. Red Bull se, enca se encarga de todo. No les voy a cobrar el diseño, simplemente lo que cobre Red Bull por eso. Y seguimos con el video, simplemente quería hacer autopromoción. <ríe> Estafas, fraudes, cómo amarrar tus zapatos, fraudes, Pokémones, Crash Bandicoot. ¿Ese es el contenido que subes? Considero que no subes contenido de valor, algo que aporte de manera positiva. Veo tu canal y en vez de inspirarme o motivarme, al contrario, me sorprende porque solo te estás enfocando en hablar de Omega Pro. Dice, dices que compras por, eh, compras y vendes por internet Evalúa el contenido que subes bro Tú puedes Ahora resulta Ahora resulta Que todos son expertos en, en canales de YouTube Y le dicen a todo el mundo qué es lo que deberían de hacer En vez de estar haciendo contenido de Omega Pro Vamos a ver ¿Cómo es que se llama este tipo? Henry González Henry González curiosamente tienes el mismo apellido mío <coughs> mi amigo, si a usted no le gusta el contenido que yo subo déjeme decirle que este canal, no sé si usted se había dado cuenta este canal se llama Emanuel G y resulta que curiosamente Emanuel soy yo y yo subo el contenido que a mí me dé la gana a este canal. Si a usted no le gusta, es libre de irse a otro canal y ver contenido motivacional, contenido donde le endulcen los oídos, contenido donde le digan que esta empresa es una maravilla. Aquí no. Si no le gusta, se puede ir. Seguimos con otro grandísimo comentario eh, de Stephanie Castillo Méndez que dice, ¿cómo va a haber empleados si todo es digital? Señora, eh, por cierto, esta es de mis mayores fans. Eh, el dinero que ustedes han visto que yo he ganado por las reproducciones de YouTube, gran parte me lo da ella misma porque en todos los videos sale viendo mis, mis videos y comentando. Entonces, muchas gracias también a los haters. Eh, muchas gracias por estar siempre ahí viendo y pendiente todos los videos que subo. <coughs> Eh, en este video yo recuerdo que yo dije que, eh, que la oficina que estaban presentando, que era de Omega Pro, no parecía una oficina real porque no habían empleos Y ella me responde, ¿Cómo va a haber empleados si todo es digital? Señora, usted misma se está contradiciendo, si todo es digital, justamente porque hay oficinas físicas en Dubai, o había porque ya las cerraron. Entonces ellos mismos vean que la, la incongruencia eh, la manejan muy bien, no analizan lo que dicen, simplemente dicen lo primero que les llega a la cabeza. Pero bueno muchachos, ya vi que este video se está haciendo bastante, bastante largo, entonces dejémoslo hasta aquí. Y démosle un chancecito más a que empiecen a dejar más comentarios para seguir haciendo más videos. Eh, nos vemos hasta la próxima, chao.